Hola amigos y amigas del canal. Hoy vamos a probar otro de esos videojuegos cortos, supuestamente de terror. En este caso, uno llamado Tornuttu. He procurado ver qué significaba eso y parece ser que una leyenda. Eh, ...de Alaska, en donde hay una especie de, de reno con cabeza humana... ...y que le gusta secuestrar a los niños. Entonces, pues... ...esa es la leyenda. Vamos a ver el juego. juego, pues, juego pues, ...estamos en las casas... ...y se supone... ...que nos querrá matar... Y estamos en la casa, parece que es Navidad, está todo como adornado, pero no hay nadie, y pone que leamos el libro. Y efectivamente, el Tornutu es una criatura del demonio, del, del folclore de Alaska, y, y está caracterizado, se describe, con forma humana, o la cabeza con la cabeza humana Ugh. madre mía bueno, que es un bicho que, que es capaz de andar como un humano y también es capaz de, de galopar o correr muy rápido como un reno y puede viajar a grandes velocidades, uf, casi como flotando. pero bueno, pues cerramos el libro y vamos a ver la casa. Una chimenea. La puerta. La puerta principal no puede hablar. Una habitación. La habitación de mamá El dormitorio y esto que oscuro está no aquí hay otra puerta vale ya sabemos para qué sirve aquí hay ventanas está todo adornado pero está todo vacío o sea no hay nadie aquí no, no no hay nadie, bueno pues, la cocina, no podemos hacer nada, se oye la nevera, el frigorífico, y por, oh, oh, ahí se oye algo, leer el libro otra vez, el Tornado este sale en los meses de noviembre hasta enero durante esos meses en Alaska se llama tiempo de la oscuridad claro, es la noche polar Uf. y dicen que el Tornado tú solo no está, no está fuera de esos meses debido al sol o sea, que estamos en navidad por lo tanto está por aquí durante una vez las noches polares hace tiempo ¿verdad? o sea, se mete en la casa de la gente y se los come pero se cree que su objetivo es entrar esto no lo entiendo No lo entendí. Pero bueno, ¿qué, ¿qué va a entrar en la casa. Eso tiene toda la pinta. Y que va a venir a por nosotros. Será la intuición. Porque el inglés. Madre mía. Bueno, ¿y qué hago? Estoy mirando para afuera, no se ve nada, no puede abrir nada. Solo se oyó aquel ruido raro, pero no. no sé, sin poder entrar de ningún sitio. ¡Opa! ¡Opa! Aquí ha salido. Eso que es un muñeco de nieve. Con piernas. Y la cara. La cara. Uy, qué fallo. El muñeco siempre tiene la misma, el mismo tamaño. O sea, si te alejas de la ventana, se ve... Se ve ahí aquí, una la chimenea. ¿Eh? Ay, que me vuelo que... Bueno, nada, seguimos investigando. En este juego no se puede correr. ¡Ram! ¡Ten! No se puede. No se puede correr. Sigo mirando ventanas, pues. Oh, oh, una puerta, podemos salir. No, hay un muñeco de nieve. Parece que mueve la cabeza, no. no. ¿Y qué hace la puerta abierta? ¿Y esto? La madre. Es ¿Eh? como una cabeza comiéndose a un cuerpo y está arrastrando. Y... Cosa más fea. ¿Y qué hago? Closedor, cerrar puertas La hemos cerrado Pero estamos rodeados de muñecos Y un teléfono No hay un teléfono No hay nada, no nos podemos ir a ningún sitio ¡Buah! Mira, el miedo mmm, Me da igual Pero los sustos Está todo cerrado y el libro brilla otra vez, madre mía A leer toma, cursillo intensivo Un signo de que el tornoku está cerca, anda Es encontrar muñecos de nieve con figuras Y que, con caras de la muerte Y que huele como cuerpo humano Se cree que esas figuras Buf hacen ruido antes de que ataque el tornoctu. Otro signo es might. Algo de estar cerca y es sentir miedo sin un motivo aparente. Yo, o, pues ahí tenemos a los bicharracos. ¿Pero qué hago? Esto es como sabes que te van a cortar la cabeza Y, y sigue ahí tranquilo Pero muchacho oh, oh Los soniditos Los soniditos Los muñecos siguen ahí Dios qué feo Y en la nevera No me puedo meter Aquí no se puede hacer nada Dios, esto es una trampa Es una ratonera Nos están metiendo en una ratonera ¿Pero esto qué es? Ya yeah. Y lo peor es que Ay, Está entrando nieve por la chimenea Está entrando nieve Está nevando, a ver ¡Ah! Me cago en la madre que lo parí Dios Ahí había un bicho Dios, qué susto me ha dado y no puedo entrar en ningún sitio. Joder, esto ya empieza a asustar, ¿eh? Ya, le temo más al, al repente, al repullo que te da. Madre mía. Luego dice que han subido los infartos. Si es que también... Bien, vamos a seguir por la casa. ...y cada vez que le damos una vuelta pasa algo... ...pero es que no se puede hacer nada... ...el libro... ...mira... ...ah, mira... ...esto era como la nieve que caía por la ventana... ...pero al revés... ...entonces no era nieve... ...era que, que, que teníamos que ir ahí... ...a que nos diera el susto... ...bueno, el tornoctu... Entonces, mmm, ...lleva también como una bolsa hecha de algo... ...que no suena muy bien para robar a los niños en las casas que ataca no se sabe dónde lleva a los niños cuando los ataca pero se come su alma para alcanzar la inmortalidad jodes con los de Alaska, eh ya que ya madre mía, qué, qué cosas tiene y así luego, bueno, está el resto del año pero en esos meses van a, a robar almas. Pues anda que los de verdad en Alaska mira que tienen tiempo para imaginarse cosas. Porque.. Madre mía. Pero si es que no puedo hacer nada. Esto es como.. Me siento como. como. Un, un cristal roto. Ay, ay, ay Ay, ay, ay Que ha entrado a la casa Y se ha cargado a alguien Y aquí solo está la habitación de mamá Ay, mamá Que me acabo de quedar huérfano Que me lo estoy imaginando ¿Se cree que la única manera De que muera el Tornoctu Es No lo sé que nada lo puede parar, salvo, tiene que ser que, que lo evite o algo, porque de otra manera. ¡Ostras! Me temo que acabo de encontrar la cabeza de mi mamá con la puerta abierta. Ahora sí puedo correr, pero que viene detrás mía. ¡Ah! Joder, qué susto da esto. Bueno. Aquí se ven como unas pisadas de sangre. Y salir del juego después del susto hombre era esperable pero bueno en el canal como siempre lo vamos a valorar y yo lo he pasado fatal y eso es buenísimo por lo tanto yo le daría un notable un 7 sobre 10 como punto a favor bueno la historia que es un poco bien otro punto a favor, los gráficos que son buenos, otro punto a favor que me ha gustado, o bueno, son la, la, la, los momentos de tensión que te va haciendo alcanzar. Sin embargo, el punto en contra es el fallo ese que he visto por las ventanas, que los muñecos son del mismo tamaño siempre, entonces pues, pues daña un poquito, pero bueno, no está nada mal. De todos modos, el juego ya dio de notable, eh, no sé si saliendo de aquí mm, Vuelvo a jugar O no, se quita el juego Pues entonces mm, Lo vuelvo a poner Solo para Para deciros pues Que bueno Que el juego pues eh, Fijaros los gráficos Son gráficos de estos Típicos de Como de play O de PC noventeros los gráficos tienen poco volumen, o sea, son montados. Aquí tiene lámpara de Ikea. Bueno, no está mal, la idea está bien, está bien ambientado. Otra cosa que no me ha gustado, pero que bueno, que por lo visto no afecta, es que no puedes entrar a ningún sitio. O sea, que, que sabes que va a ser hacer... cazado, ¿no? Prácticamente te lo dice, pero bueno, aún así la experiencia está bien. Recordad que en el canal tenemos más juegos de este tipo. Hay varias listas de reproducción, de juegos retro, de juegos de raros, de terror. Y que por favor, pues si os ha gustado, que le deis un like. Clic. Y, y si os queréis suscribir, pues ya sabéis que iremos subiendo estos juegos. A veces los comento así y a veces los juego y, y luego los monto de otra manera, recortando y tal, para que se haga más... Más entretenido porque es más largo y más pesado. Y que nada, que espero, cuento con vosotros en el canal. Así que gracias por ver el vídeo, chao y hasta la próxima.